Así es sigue siendo, porque yo sé que está por ahí, capaz que está por acá ahora. La idea es juntarnos, intercambiar, encontrarnos. El encuentro es para eso. Que tenemos infinitas maneras de comunicarnos y bueno, entonces está nosotros cómo podemos apoyar los otros procesos, los otros caminos.